Muy buenas tardes, eh, bienvenidos a esta videoconferencia sobre responsabilidad social universitaria y docencia universitaria, en la que contamos con la presencia del profesor François Valet. Mi nombre es Francisco Maló, soy el coordinador del programa de aprendizaje en servicio de la Universidad de Laguna y también estoy coordinando el curso de formación de profesorado denominado aprendizaje en servicio, aprender prestando un servicio a la comunidad. Hoy es la primera sesión de este curso y, y tenemos el, el privilegio de contar con, como ponente con, con el profesor Valé, director educativo de la Unión de, Re, de Responsabilidad Social Universitaria Latinoamericana y por motivar eh, la relevancia de, de la temática que va a abordar hoy, eh, comentarles que en enero de 2021 la conferencia de rectores de la Universidad Española, CRUES, publicó un documento titulado la Universidad 2030, propuesta para el debate. En ese documento se trata de dar respuesta a la pregunta ¿qué universidad queremos para 2030? El documento señala explícitamente que la responsabilidad social universitaria debe ser estratégica y debe impregnar toda la cultura organizacional y estar presente en la misión y visión del conjunto de las actividades eh, universitarias. Eh, si bien la responsabilidad social universitaria parece tener este papel tan primordial para enfrentar los retos de la Agenda 2030, son varios expertos que reconocen que este concepto está muy presente en los discursos, pero muy postergado en los actos, ¿no? además de ser un concepto que generalmente no se acaba de entender. Por este motivo, parece pertinente y relevante eh, revisar este concepto de responsabilidad social universitaria y reflexionar sobre cómo podemos contribuir a la misma desde el ámbito docente. Bueno, pues para ello contamos con François Valé, doctor en filosofía por la Universidad de experto internacional en responsabilidad social universitaria. Eh, ha desarrollado dos manuales de responsabilidad social universitaria, asesorado a universidades y redes universitarias en América Latina, al Banco Interamericano de Desarrollo y también incluso a la UNESCO. Eh, es actualmente director educativo de Úrsula, eh, la Unión de Responsabilidad Social Universitaria Latinoamericana y sin más les dejo, le agradezco a François y les dejo con él eh, Así que adelante, Transforma. Muchas gracias, Francisco. Muy buenas tardes con todas y todos. Es un gusto compartir esta sesión con ustedes. Y efectivamente la RCU uh, muy presente en los discursos, muy postergada uh, en los actos y uh, muchas veces uh, no entendida uh, como uh, debería ser, ¿no? uh, Por eso vamos a, a, a trabajar el, el concepto uh, que he sistematizado en mi, en mi tesis de, de doctorado que fue la, la, la primera tesis finalmente de filosofía uh, dedicada a la, la responsabilidad social, que, que es un concepto que se ha ido forjando sí, sin gurú, sin, uh, uh, sin teoría unificada, más a través de, de gente muy práctica. Uh, empresas, entonces hubo de, hubo de todo, uh, pero como uh, dice el, el gran profesor, el doctor Igalans, uh, que uh, lanzó la revista de la organización responsable en Francia, uh, no era una moda, sino una ola de fondo, no una un movimiento uh, fundamental que, que no acaba porque uh, los problemas que designa no acaban. Uh, desde luego es, es importante tener una mirada conceptualmente precisa de la, la responsabilidad social uh, en general y de la responsabilidad social universitaria en particular, porque uh, cuando hay confusiones en la práctica es que falta teoría y no hay nada más práctico que una buena teoría y es lo que queremos este, uh, trabajar con ustedes en esa primera parte, el concepto general y el trabajo de Úrsula y en la segunda parte uh, veremos más el tema de hacer proyectos sociales uh, desde la, la, la, la docencia uh, universitaria. Entonces, adelante con la presentación, Cristina, por favor, gracias. Entonces, uh, Úrsula, bueno, uh, hoy en día uh, tiene cinco añitos, uh, es, una, es una joven uh, uh, unión que tiene 200 uh, universidades uh, adheridas en 14 países, y nos dedicamos a, a, a pensar y promover la RCU desde uh, América Latina. Yo quería empezar con esa cita de, de, de Chateaubriand, el, el poeta, uh, porque uh, es, es importante ver que la, la responsabilidad social echa una nueva luz. Echa una nueva luz uh, en cosas que no solíamos um, ver antes, que son los impactos globales y lejanos de lo que hacemos todos juntos. Eh, podemos más o menos datar en la, los años 60, Caroline eh, eh, Carson, eh, cuando escribe eh, Una primavera silenciosa, eh, eh, empieza a, a, a subrayar a la humanidad en plena modernización posguerra, en pleno optimismo de su, de su progreso, que mm, se están muriendo la, la, la, las aves, ¿no? Y que eso, podría tener uh, alguna, alguna causa en los impactos globales de nuestras acciones colectivas ¿no? y ese es el uh, tema que um, principal de la responsabilidad social. ¿no? no voy a insistir sobre la situación actual, una cita de Edgar Morin basta, estamos en un Titanic planetario, eso está desgraciadamente comprobado por decenas de miles de, de, de, de, de científicos y comunidades científicos alrededor del mundo y frente a ese Titanic planetario el mismo Morin en su política de civilización nos invita a pensar que cuando un sistema uh, no no no sabe resolver sus propios problemas o bien está condenado a, a, a la muerte o bien uh, está condenado a la metamorfosis uh, superándose a sí mismo y uh, les invito a pensar que la responsabilidad social es un concepto que uh, opera una metamorfosis de la noción de responsabilidad uh, personal por los actos, de responsabilidad jurídica por los actos, responsabilidad moral por los actos, que es una noción uh, hoy día insuficiente y por eso apareció otra vez sin gurú, sin... Uh, sin teoría eh, preestablecida, esta noción de responsabilidad social que hay que entender como responsabilidad de la sociedad. Y ahí con todos los problemas de gestión eh, que puede significar que una sociedad se ponga responsable eh, ya que ella eh, no es un sujeto. ¿no? Les invito a, a, a, a rumiar esta, esta definición de la responsabilidad uh, social como responsabilidad de la colectividad humana por los impactos sociales y ambientales que ella misma genera desde sus acciones colectivas. Desde luego estamos frente a una responsabilidad colectiva y no una responsabilidad personal y a una responsabilidad por impactos y no a una responsabilidad por actos, ¿no? Y ahí está el quiebre conceptual que uh, tan mal se, se, se entiende, ¿no? Y desde luego, uh, si es una responsabilidad colectiva y una responsabilidad por impactos, ella uh, no puede ser operacionalizable a nivel de las personas, sino solamente a nivel de las organizaciones, los conjuntos, y uh, a través de grandes coordinaciones, multiactores. ¿no? Uh, por eso hay tantas uh, conferencias, organizaciones, acuerdos internacionales eh, eh, en este momento en, en el mundo, y efectivamente uh, la, la, la enorme dificultad de operar esta responsabilidad social desde las organizaciones es que eh, exige que descentren su, su mirada, que cambien su, su modo de autoafirmarse uh, en su entorno, uh, poniendo en práctica sus propias funciones, sus propios propósitos. Y es esa descentración que hay que uh, entender para poder nosotros, los académicos, Um, uh, enseñarla, aprenderla, enseñarla, trabajarla uh, con nuestros estudiantes, con la universidad, con la, la investigación. Para eso, para hacer entender lo que son los, los impactos, uh, siempre me encanta uh, utilizar este, este famoso cuadro de, de Goya uh, en el cual dos hombres se, se agarran a, a a palos, ¿no? uh, pero están en arenas movedizas, ¿no? la, sin hablar de la, del, del, del contexto que, que, que le daba um, el, el, el pintor en su, en su debida época, concentrémonos en el hecho de que sus dos hombres están en grandes problemas porque no pueden dejar de fijar su mirada en el contrincante, porque si empiezan a mirar que están en arenas moverizas, uh, obviamente van a recibir un golpe fatal por parte uh, del otro. Entonces no pueden quitar la mirada de su propósito, pero al pelearse los dos se van hundiendo. ¿no? Entonces este drama, esta, esta contradicción, es la contradicción entre los actos y los impactos. ¿no? En este caso, los actos de esas dos personas son muy visibles, visible para ellos y visible para nosotros, y uh, son tan visibles que impiden ver los impactos, que uh, son invisibles para, para ellos hasta que obviamente sea muy tarde y se den cuenta que queriendo ganar la pelea, en realidad todos van a morir. Obviamente cualquier parecido con nuestra situación mundial de insostenibilidad uh, social y ambiental debido al éxito, de cada uno de nuestros actos de desarrollo, uh, no es uh, nada, nada casual. Pero ¿cómo resolver esta contradicción? Pues hay que mirar los impactos. Y hay que responsabilizarse por los impactos y no solamente concentrarnos en los actos. ¿Quién puede hacernos mirar los impactos? La investigación científica. ¿Quién nos dice uh, hoy en día que hay un cambio climático, uh, una pérdida drástica de, de biodiversidad, uh, dumping um, social, fiscal, legal uh, entre los estados uh, debido a la, a la globalización, uh, uh, problemas este, de uh, depresión uh, infantil, uh, etcétera, etcétera? La investigación científica. Entonces, solo la, la investigación científica nos permite ver los impactos sociales y ambientales de la humanidad y permite alertar a la, a la humanidad. Por lo cual, la responsabilidad social de esa organización particular que uh, fabrica a los científicos, que es la universidad, pues resulta ser clave incluso para el mismo uh, concepto. Entonces, por ser una responsabilidad colectiva y por impactos, les invito a, a, a pensar que la responsabilidad social, primero no es inmediatamente traducible en responsabilidad jurídica, sino sería muy simple, lo, lo, lo ponemos en las leyes y bueno, aplicamos las leyes y, y, y ya está, y no es tan fácil como eso, desgraciadamente. Las leyes se nutren mucho de los aportes de la responsabilidad social, paulatinamente. Pero la responsabilidad social no se puede limitar a la imputabilidad jurídica. Exige reformular la ética, esta responsabilidad social, por eso hay tantos problemas de entendimiento del concepto. Um, una ética demasiado centrada en los asuntos personales, en el portarse bien, en el cumplir con uh, sus, uh, sus deberes personales, la virtud personal. Uh, por eso yo uh, he, he elaborado el concepto de una ética en 3D, Uh, que uh, abordaría a la vez la virtud personal, la justicia colectiva y la sostenibilidad planetaria, sin ninguna preferencia ni diciendo que, bueno, más vale empezar por uno y después pasar al otro. No, uh, las tres dimensiones... Uh, deberían uh, definir en cada momento los uh, deberes y pueden constatar que obviamente las dos dimensiones de justicia y sostenibilidad son eminentemente uh, colectivas y, y, y no personales. ¿no? Necesita la conformación de grandes alianzas, ¿no? porque si debemos tener incidencia sobre nuestros impactos, Obviamente no podemos ir a solas, no podemos ir a solas en una uh, organización y mucho menos a solas como uh, uh, persona. Solamente grandes coaliciones van a permitir... Uh, eh, empujar la, la, las palancas de cambio que necesitamos para tener impactos uh, sistémicos. ¿no? Y finalmente nos invita a, entonces a renovar el entendimiento, la gestión y el aprendizaje colectivo de lo que es la, la, la responsabilidad. ¿no? Uh, me parece que la responsabilidad social lo que está uh, operando desde los años uh, 70, que empezó realmente a, a, a elaborarse, es un operador de creatividad política y educativa que empieza a juntar actores que uh, antes uh, no se juntaban para tratar temas este, tan descabellados, aparentemente, como uh, esa decisión política de. Uh, ¿Cuál será la temperatura promedio del, del planeta Tierra dentro de 50 años? ¿no? Cosa que antes, obviamente, uh, pensábamos que era obra de, del destino, de Dios, de la naturaleza, de la, de, de, de, de la geofísica y que hoy día sabemos que sí es una decisión uh, política. Entonces, hay, hay, uh, uh, hay un operador de creatividad en ese sentido, uh, en esa curiosa responsabilidad social por impactos. ¿no? Vamos a tomar un ejemplo para que uh, sea más, uh, más, más claro. Y ese ejemplo uh, me gusta mucho porque uh, hace uh, poco tiempo, empezó la, en septiembre del año pasado, en Francia una convención de las empresas por el clima, Uh, que eh, es un movimiento que eh, pretende alinear el mundo empresarial uh, con el, uh, el Acuerdo de, de, de, de París, que ya sabemos que está uh, en peligro de, de no ser lo suficientemente obedecido ¿no? por las, lo, los estados. ¿no? Y esa convención se uh, propone reunir a 150 grandes empresarios, que siguen sesiones de um, lo que uh, debemos llamar una comunidad de aprendizaje mutuo, siguen dinámicas grupales, cada quien tiene uh, como dúo un, uh, un campeón de la, de, del planeta, de la sostenibilidad, hay un comité de expertos gar garantes, ¿no? uh, muchas asociaciones que van apoyando la, la, la dinámica y el objetivo es de crear una empresa con alta conciencia ecológica y que pueda pesar sobre uh, el, el, el mercado, sobre el entorno uh, empresarial. Y uh, le, le, le sacó un testimonio de un directivo de empresa, este señor Christophe Martin, uh, que es director de Renault Trucks, ¿no? Uh, que vende camiones. ¿no? Entonces, dice primero, ¿no? Esas son sus palabras. Uh, fabricamos y vendemos camiones, desde luego formamos parte del problema. Uno, primera responsabilidad social, darse cuenta de su co-culpabilidad, es decir, participamos de los impactos negativos. ¿no? La pregunta es, ¿cómo mantener andando su empresa cuando el postulado es vender menos camiones? ¿no? problema, ¿no? Y uh, gracias a la Convención de, la, de las Empresas por el Clima, uh, él uh, está empezando a imaginar tres ejes de, de, de cambio de su, de, de, de su empresa. Primero, hacer evolucionar la oferta hacia más camiones eléctricos. Entonces, mejoro mi producto, ¿no es cierto? Con menos, uh, menos CO2, ¿no? Después, y eso es mucho más interesante, desarrollar un business model basado en la economía circular en lugar de los camiones desechables, entonces en lugar de reducir mi vista a producir camiones, vender camiones y después no me importa, he vendido el camión, ¿no? Producir todo un business model donde los camiones de cuna a cuna uh, voy a ver qué voy a hacer antes con ellos, qué voy a hacer durante y qué voy a hacer después uh, con las piezas, el reciclaje, la, el reacondicionamiento, etcétera, etcétera. Entonces, descentra la mirada uh, hacia toda la cadena de valor de, uh, de, de, del camión. Y finalmente, súper importante, optimizar la logística, puesto que hoy investigación científica la mitad de los camiones circulan con solamente el 50% de su capacidad de carga entonces obviamente si uh, optimizamos la cadena logística menos camiones van a transportar más cosas ¿no? y fíjense que está muy contento porque ya tiene 300 pedidos de reacondicionamiento de camiones cosa de nuevo ¿no? o sea, un, un nuevo business en su en su model um, y que son los primeros en francia a hacer a hacer esto ¿no? fíjense que en ese tercer punto ya abandonamos la, la visión meramente de la empresa y nos proponemos uh, obviamente con muchos otros actores no trabajar sobre cómo maximizar el uso de ese producto necesario uh, pero dañino uh, que es el camión de tal modo que uh, se vaya uh, disminuyendo su huella eh, de carbono global no Entonces, se dan cuenta que uh, la, la, la persona trabajando la responsabilidad por los impactos uh, de, la, de, de la organización va ampliando su uh, mirada y necesita, en el tercer uh, uh, apartado, obviamente, trabajar con muchos otros actores. Pues eso es la, la, la responsabilidad social. Entonces, entramos ahora en la, la universidad. Y bueno, la diferencia entre la uh, responsabilidad social empresarial y la responsabilidad social universitaria es muy simple. Uh, la, uh, cada empresa tiene que gestionar sus propios impactos, en este caso una empresa que fabrica y vende camiones, y la universidad tiene que gestionar sus propios impactos, ¿no? Uh, y vamos a ver que son básicamente impactos de gestión, impactos de uh, participación social, pero dos grandes impactos uh, bien genuinos de la universidad, los impactos de formación y los impactos de cognición que no tendrá, por ejemplo, esta, esta empresa de camiones o un club de fútbol o una dependencia de un gobierno local, etcétera, etcétera. Entonces, cada organización va a tener su propia responsabilidad social debido al tratamiento de sus propios impactos en el conjunto social global en sinergia con otros actores. ¿no? Entonces, me, me, me gusta esa, esa cita de, de Peter Drucker uh, porque primero es del 69 um, y este, ataca la, la, la, la universidad uh, por ese lado justamente de su irresponsabilidad y, uh, y, y es interesante de ver lo que lo que dice no dice la menos responsable de todas nuestras instituciones no es la empresa mercantil es la universidad es de todas nuestras instituciones la que probablemente probablemente tiene el más grande efecto social porque tiene monopolio para entregar el título a cada joven uh, profesional pero ni siquiera se ha percatado de que tiene ese poder. No se ha dado cuenta de que produce un efecto, y un efecto tremendo, porque efectivamente ella selecciona los saberes, ¿no? entrega los saberes, descarta ciertos saberes como los ¿no? científicos, no académicos, ¿no? impropios para la profesionalización, insiste en ciertos saberes que uh, juzga propios para la profesionalización y entrega los títulos a las personas formadas a esos saberes, lo que es un tremendo poder que obviamente puede tener muchísimos impactos positivos, pero también muchísimos impactos negativos, sobre todo cuando se trata de metamorfosis, que es lo que queremos en este momento. ¿no? Entonces producimos nosotros los académicos un enorme efecto social que puede ser un acelerador, pero que puede ser un enorme freno, y por lo tanto tenemos un problema de responsabilidad, que no es un problema por este, ayudar al prójimo uh, después de las clases, ¿no? uh, sino un problema eje que concierne nuestro core business, uh, nuestro corazón uh, de, de, de, de actividad, ¿no? Bien. Y en ese corazón, permíteme, este, uh, sin duda lo, lo, lo conocerán, decir que uh, la, la, la, la, la principal persona concernida por la universidad, que es la, la, la, la, la juventud, uh, por ejemplo, en este, en este momento de uh, no solamente de pandemia, sino de derrumbe. Uh, uh, Sostenibilidad planetaria uh, se encuentra en estado de ansiedad climática. ¿no? Uh, y esta, esta investigación que salió en The Lancet hace hace muy poco tiempo uh, dice cosas muy graves, ¿no? uh, entrevistando a 10.000 jóvenes en 10 países diferentes. De, de, ...de todo el mundo, la India, Brasil, países europeos, Estados Unidos, etcétera, etcétera. 75% de los jóvenes piensan que el futuro es espantoso, que la humanidad está condenada, que tendrán menos oportunidades que su padre, que no quieren traer niños a ese mundo que los gobiernos abandonan la juventud y que los gobiernos mienten sobre su inacción climática. Y bueno, la, la última COP26 uh, le, les dio desgraciadamente la, la, la, la razón. no Entonces, es este público no en estas condiciones planetarias um, con, con el cual estamos trabajando a, a, a diario y... Debemos responsabilizarnos por uh, darles por lo menos la esperanza de que las cosas pueden ser diferentes. ¿no? Y uh, otro, otro tema que, que estamos uh, viendo en América Latina es la posibilidad, si efectivamente logramos esa transición ecológica, Uh, que anhelamos de, de crear, por ejemplo, 15 millones de empleos netos, es decir, de nuevos empleos para el 2030 en uh, muchos, uh, muchos sectores, ¿no? Pero, obviamente, para poder uh, hacer eso se necesita, ta se necesita una nueva educación superior, uh, se necesita una educación superior que forme los nuevos profesionales y futuros líderes a, a cumplir con esa transición y uh, conocer los, uh, los nuevos procedimientos, aplicarlos, liderarlos, etcétera, etcétera, es obviamente complicado, no se hará sin la educación superior. Pero la educación superior latinoamericana, este, ¿está haciendo eso? Mm. Es, uh, es, es, es una gran uh, pregunta. ¿No? Y en esa gran pregunta uh, tenemos en la universidad un, uh, un impacto negativo uh, que otra vez, al igual que en el cuadro de, uh, de, de, de Goya, uh, no, no tenemos tiempo ni siquiera para mirar, es el desarrollo de la inteligencia ciega. ¿No? Es decir, esa monodisciplinariedad universitaria muy especializadora, hiperespecializadora, no, no, nos vuelve muy inteligentes en una porción cada vez más chiquita uh, del saber universal y muy ciego a todo el resto, lo que es extremadamente uh, peligroso en cuanto a justamente los impactos desconocidos de nuestra acción experta. Desde luego es un poco la, esa fábula muy conocida de los cinco ciegos que eh, estudian un elefante y como son ciegos, cada quien tocando una parte diferente del elefante eh, saca una conclusión diferente, el elefante es una, es una boa, el elefante es una hoja, el elefante es un tronco, etcétera, etcétera, ¿no? Y la universidad, como co-culpable de uh, este desarrollo de una inteligencia ciega, uh, ni siquiera lo ve, ¿no? Ni siquiera ve su co-culpabilidad. Ella misma puede, podría ser uno de los ciegos que miran la realidad elefantesca, ¿no? Si podemos decir. Entonces, practicar la responsabilidad social es empezar a encargarse de los impactos sociales y ambientales que generamos muchas veces sin darnos cuenta al cumplir con nuestras funciones esenciales. Y eso obviamente no es fácil. Entonces, uh, tenemos eh, en Úrsula, hemos uh, desarrollado un, uh, un modelo para uh, a ayudar a la, las universidades latinoamericanas a um, cumplir con este, este ejercicio de autodiagnóstico, autorreflexión activa. Uh, ese manual tiene estrategias, herramientas e uh, indicadores. Pueden descargar gratuitamente en esa, en esa página web, ¿no es cierto? Y uh, básicamente como les decía, uh, empieza uh, recordando uh, que la, la universidad tiene cuatro grandes ámbitos de impactos, que son sus impactos laborales y ambientales como gestión de sí misma, como una organización. Afuera de sí misma tiene impactos sociales en todos sus trabajos de vínculo uh, con uh, su entorno de participación social tiene impactos uh, educativos porque forma gente que se supone no salen como han entrado en la universidad y tiene impactos cognitivos porque otra vez no solamente cumple con uh, investigar, sino que cumple con selecciones uh, epistemológicas de lo que vale, lo que no vale, lo que es académico, lo que no es académico, lo que es el camino seguro de la ciencia, lo que no es el camino de la ciencia, uh, lo que es obsoleto, lo que está de moda, uh, lo que uh, vale la pena enseñar, lo que no vale la pena ser enseñado, toda una serie de, de cosas y detrás de todo eso, como el mundo uh, no es siempre consciente, claro y perfecto, pues hay currículos ocultos, de los cuales, como son ocultos, no nos damos cuenta y hay prejuicios epistémicos uh, solapados en este trabajo, lo que nos obliga a una reflexión una, y un autodiagnóstico permanente. Entonces, frente a eso, en América Latina, uh, la, la, la, la visión que tenemos de la, de la universidad es básicamente esta. ¿No? Es la visión clásica, cuando se pide a alguien qué cosa es la universidad, más o menos le va a decir, son tres funciones sustantivas, formación, investigación y uh, extensión o vinculación o proyección social, ¿no?, sobre una base de gestión, porque tenemos que gestionar la organización y que va produciendo, uh, si los tres pilares funcionan bien, la calidad, ¿no? El rol social de la institución está devuelto a la extensión, a la extensión le pertenece uh, la, la participación, la solidaridad, el, el trabajo con la comunidad, etcétera, etcétera. Lo que permite que investigación y formación no se preocupen mucho por eso. La calidad es distinta según uh, cada pilar y la gestión no es entendida como uno de los pilares, ¿no? Es solamente como una base de, de, de, de apoyo, ¿no? Y obviamente las iniciativas de uh, extensión, como están apartados de la formación profesionalizante uh, obligatoria, son siempre muy chiquitas, ¿no? tan chiquitas que uh, esa concepción tiene dos problemas básicos, de los cuales ya cada vez más uh, académicos latinoamericanos uh, se han dado cuenta. Primero, la extensión está apartada uh, de la formación y de la investigación, Entonces, los proyectos son pequeños, ¿no? extracurriculares, de voluntariado, Uh, muchas veces ni siquiera uh, traen a cuenta la necesidad de una profesionalización, ¿no? Entonces vamos a recoger basura en la playa, vamos a pintar las casas en una barriada pobre, etcétera, Cosa que obviamente cualquiera puede hacer sin, uh, sin diploma, ¿no? Uh, y por otro problema, la gestión parece no formar parte de la, de la universidad. Sin criterios ambientales, sin criterios sociales, la gestión administrativa de las personas, del medio ambiente, de los recursos, de las compras, los transportes, etcétera, La gestión de la energía no parece um, enterada de lo que se puede decir en la misma facultad de gestión de la, de la universidad. En Casa de Herrero, cuchillo de palo. ¿No? Entonces, frente a esta, estas dos grandes contradicciones, la, uh, la, la RCU ha empezado a, a desarrollarse. El problema es que, como bien dijo Francisco, no se entiende bien. Entonces, muchos entienden que la RCU es la nueva manera de decir extensión. ¿No? y Obviamente un cambio de nombre no cambia nada cuando el problema es la mala organización. Entonces, lo, lo que uh, proponemos como concepto de RCU para justamente uh, empezar a cambiar uh, esta visión clásica es más bien este concepto donde la gestión pasa a ser uno de los cuatro procesos esenciales uh, que definen el trabajo diario de la universidad al lado de la formación, de la investigación, la extensión, la gestión. La RCU viene a ser la base, uh, viene a ser uh, una base integral y transversal sobre la cual uh, cada uno de esos pilares uh, se asienta y que tiene que ver uh, con lo que está haciendo el pilar. Entonces, una gestión socialmente responsable, una formación socialmente responsable, una investigación socialmente responsable y una extensión socialmente responsable, lo que uh, no es una redundancia porque hay extensiones que, que no son socialmente responsables, y todo eso desemboca en una calidad que ya no es abstracta, sino ligada a la pertinencia social, al impacto social de la universidad, a la efectividad uh, de su uh, incidencia en su, en su entorno. ¿no? Entonces, ahí está el gran cambio conceptual de la uh, RC. ¿no? Ese gran cambio conceptual ya empieza a ser vox populi uh, en América Latina. La, la declaración de la Conferencia Regional de Educación Superior de 2018 de la UNESCO en Córdoba, Argentina, lo ha dicho bien claramente. Esa es la declaración uh, final de los rectores, ¿no? que afirma en página 17 el enfoque limitado de proyección social y extensión universitaria que les visualiza como apéndices de la función central de formación y producción de conocimientos, debe superarse, ¿no? Y debemos trabajar para desarrollar compromisos territoriales y una comunidad académica expandida. ¿Se acuerdan del, del directivo de, de esa empresa de, de, de camiones que tiene que tener una mirada expandida? Pues nosotros también, la responsabilidad social debería empujarnos hacia una mirada expandida. ¿no? Y todo eso ha desembocado hace unos años atrás en la primera norma legal ...de la ley universitaria en Perú, ¿no? que ha, ha tomado la responsabilidad social universitaria uh, como uh, una obligación de todas las universidades uh, peruanas. En su artículo 124 se define efectivamente la responsabilidad social universitaria como gestión y eficaz de los impactos de la universidad debido a sus funciones... La extensión es una parte no más de la RCU, inconfundible con la RCU entonces, y la RCU uh, contribuye al desarrollo sostenible, ahí tenemos uh, ese concepto de uh, objetivo de desarrollo sostenible de las Naciones Unidas uh, que uh, puede muy bien uh, articularse con esta definición, concierne a toda la comunidad universitaria y no solamente a los profesores convencidos junto con los estudiantes eh, voluntarios. ¿no? Entonces, eh, esa, esa concepción empieza a, a, a trabajarse eh, cada vez mejor y es muy interesante. También es interesante ver que a nivel mundial Uh, el, uh, el Times, uh, el World University Ranking uh, del, del Times uh, ya tiene uh, un, uh, un ranking de impacto donde uh, se, se mide cómo la universidad contribuye a los objetivos de desarrollo sostenible. Lo que por fin es el concepto, les digo, la, la responsabilidad social es un concepto, una ola de fondo que, que, que va poco a poco avanzando y arrastra uh, todo con, con ella y, y todos tienen que uh, cambiar con la responsabilidad social. Entonces, ese, esa nueva... Clasificación de universidades es mucho más uh, interesante uh, porque se clasifican por sus impactos uh, sociales, entonces se empieza a dar una visibilidad a cómo la universidad impacta en su medio o no. Razón por la cual uh, nosotros en, uh, en, en, en Úrsula, en ese manual que, que, que les digo, tenemos este modelo uh, donde se reconocen los cuatro ámbitos, los cuatro pilares de gestión, formación, cognición y participación social, y tenemos estas uh, 12 metas, buen clima laboral y equidad, campus sostenible, ética, transparencia e inclusión, aprendizaje basado en desafíos sociales, volveremos sobre esto en la segunda parte, inclusión curricular de los ODS, mallas diseñadas con actores externos, inter y transdisciplinariedad, investigación en y con la comunidad, producción y difusión de conocimientos útiles, integración de la proyección social con la formación y la investigación, los proyectos sociales deben ser co-creados duraderos y de impacto, y la universidad participa en su agenda de desarrollo local, nacional e internacional. Detrás de esas 12 metas hay 66 indicadores que permiten, a la universidad uh, cumplir ¿no? con uh, su uh, autodiagnóstico para ver qué cosa va bien qué cosa no va bien acá tienen uh, los uh, los indicadores ligados a la, a la meta 4 de aprendizaje basado en desafíos sociales todo eso está en el, en el manual uh, esa es la ruta de uh, de responsabilización social, no siempre enfocada hacia los ODS que proponemos a las universidades, empezar por alianzas con otros actores, investigar los problemas que esos actores uh, nos, uh, nos brindan, proyectar soluciones, hacer intervenir las facultades, las diversas carreras desde la formación para resolver esos problemas, de tal modo que al final rediseñemos permanentemente la currícula adaptándonos a uh, las uh, soluciones innovadoras a los, uh, lo, lo, los problemas, ¿no? Y uh, el autodiagnóstico que proponemos a las universidades desde este manual tiene tres partes, lo que la universidad hace, lo que la universidad siente, son encuestas de percepción uh, de la, del público interno universitario y lo que la sociedad uh, demanda. ¿no? Y dentro de lo que la universidad hace, las 12 metas y los 66 indicadores, uh, la, la universidad se autodiagnostica con una, una escala de cinco niveles, desde no estamos viendo este tema hasta nuestra política transversal tiene impactos y resultados sistematizados. Cuando la universidad cumple con su autodiagnóstico, si se autoevalúa um, como cuatro o cinco, obviamente le pedimos evidencias, uh, sus uh, documentos que uh, evidencia que efectivamente ha institucionalizado el tema como política. Y uh, estos son los resultados ¿no? de uh, la primera investigación continental que hemos hecho en 2018 con 60 universidades, que hemos hecho en uh, 2019 con uh, 40 universidades más. En total tenemos 100 universidades uh, uh, de uh, 11 países creo que se han uh, investigado, auto-investigado con esa herramienta y esos son los promedios continentales y pueden constatar que uh, lo que uh, des, podemos uh, uh, resaltar aquí es que son acciones aisladas todavía el nivel en el cual uh, estamos, ya que todas las metas, Ahí promedio de esas 60 universidades, en general están en dos, no algunas llegan a tres, uh, pero ninguna en cuatro o, o, o cinco, lo que significa que tenemos todavía mucho pan por uh, rebanar. Uh, y eso lo, lo, lo sabemos uh, ahora sí de, de, de manera cifrada, de, de manera uh, medible que uh, en RCU estamos todos eh, en pañales eh, todavía, ¿no? Entonces, este, uh, uh, vamos a parar aquí, uh, escuchar sus, uh, sus preguntas o, o comentarios, ¿no? Francisco, te devuelvo la, uh, la palabra... Sí. No, muchísimas gracias, François, por esta primera presentación de, del concepto de responsabilidad social universitaria. Y, bueno, en primer lugar, eh, pues tenemos varios participantes en el curso que tal vez eh, quieran dar alguna pregunta al ponente y también tenemos bueno, eh, algunas personas que nos están siguiendo desde, desde fuera que también les invito a trasladar alguna pregunta a través de, de YouTube. De, creo que pueden escribir preguntas en los, los comentarios que aparecen en el margen derecho. Bueno, pues no sé si a si alguien eh, le podemos, creo que le podemos trasladar la pregunta de vivo a Vos, si querés, porque no, no está escuchando los, los comentarios directos. Eh, la última parte creo que, que bueno, hay un poco, creo, creo que hay algunas cosas que igual si, no sé si saben han entendido del todo, pero no sé si quieren que insista en alguna de estas partes donde ya el modelo se hace más operativo, donde hay propuestas concretas, donde hay autodiagnósticos diseñados ya que nos permiten detectar por pues, pues si realmente estamos atendiendo a esos impactos, ¿no? Como, como realmente nos, nos cuenta François, o los hemos perdido de vista porque nos hacemos unas preguntas o estamos mirando unos sistemas de evaluación de la calidad que realmente no están mirando a sus impactos, ¿no? eh, sino están mirando más a otros indicadores que nos hacen perder la vista de, del fin último, ¿no? de, la, de, la, de la educación superior. Eh, pues no sé si alguno de ustedes también una pregunta a Pedro, Pedro Toledo. Gracias eh, con por la conferencia. Dos preguntas sobre quizás los conceptos iniciales. Eh, llevó a comentar que... Pues, ¿sí bueno, eh, ¿Qué sé más, un más, alto, un poco más eh, Llevó a comentar que las organizaciones serían las responsables, pero que no son sujetos, son colectivos, entonces no son sujetos. Eh, ¿Cómo encaja? También casi eh, entiendo que viene del campo de la filosofía. ¿Cómo encaja? ¿Qué pues significa que un no sujeto sea responsable? Porque para mí siempre la responsabilidad al final que llega siempre en un sujeto, un sujeto de derecho. Por eso entiendo que no se puede transcribir al ámbito jurídico porque no estamos tratando de sujetos de derecho. Entonces, un poco la justificación de eso, cómo un colectivo pueda asumir una responsabilidad. Y. Sí, a Voy a contestar a esta que es la excelente pregunta que uh, me, me, me tuvo cuatro años reflexionando durante mi, mi tesis de, de doctorado, ¿no? Uh, ¿Cómo una responsabilidad podría ser social y no uh, personal uh, ligada a un auto? De sus actos ¿no? que podemos imputar, ¿no es cierto? Todos tenemos, obviamente, en mente esta, esta definición muy natural de que la responsabilidad concierne a sujetos a autores de sus propios actos eh, que pueden operar esta responsabilidad actuando bien, actuando mejor, etcétera, etcétera, ¿no? Y uh, ahí está toda la dificultad, porque los impactos colectivos uh, debido a nuestras acciones colectivas, no, uh, primero son efectos colaterales, side effects, ¿no? como dice Ulrich Beck, estamos entrando en la era de los efectos colaterales, donde casi todo lo que, lo que hacemos, todas nuestras innovaciones tienen efectos colaterales no previstos por los autores de la innovación, ¿no? ¿Quién eh, hubiera previsto cuando eh, empezaron los, los celulares, por ejemplo, eh, como pequeñas computadoras personales eh, de, desde el bolsillo, a pensar que iba a haber enormes trastornos en la comunicación intrafamiliar? Eh, que es hoy día un tema que debemos gestionar como impacto colateral de uh, esta, esta introducción de una innovación, por lo demás genial, uh, pero que trae, uh, obviamente, tantos impactos negativos como impactos, uh, impactos positivos. ¿no? ¿Quiénes son los autores? ¿Son, son este, el, el patrón de Samsung o de, o de iPhone que vamos a culpar Uh, por los trastornos de la comunicación intrafamiliar o uh, los daños cerebrales a los bebés cuando están uh, demasiado rápido y demasiado tiempo delante de la, la, la, las pantallas. Obviamente es complicado. Obviamente es complicado, ¿no? De ahí que yo, yo recordé al hacer mi, mi, mi tesis la definición de la sociedad de Jean-Paul Sartre, que es una definición... Uh, totalmente contradictoria y no hay que resolver esta contradicción hay que soportar esta contradicción él dice la sociedad es una obra humana sin autor y ahí está ahí está el problema de la responsabilidad social obra humana nosotros hemos hecho eso entonces somos los sujetos que debemos encargarnos de eso. Pero una obra humana sin autor. La sociedad no tiene un autor. ¿no? Entonces, obviamente, siempre en la acción, en la acción correctiva, hay actores grandes, organizacionales, como los estados, las multinacionales, ¿no? que son más poderosos y más responsables que otros, pero esto no quita a los demás la corresponsabilidad. ¿no? Lo que nos obliga al momento de operacionalizar esta responsabilidad social a una corresponsabilidad, o sea que es esencial, y a grandes alianzas. Porque nadie desde su pequeño rincón puede decir... Bueno, voy a responsabilizarme por el cambio climático y ahora voy a andar a, la, a bicicleta a la universidad y he cumplido con mi parte. ¿no? Esta es la respuesta más irresponsable de todas porque es fingir que una responsabilidad social tiene una respuesta personal. Y fingir que tomando mi resp responsabilidad personal he eh, eh, eh hecho lo que debía hacer. Y obviamente uh, el cambio climático uh, no es uh, yendo a bicicletas a la, a la universidad que lo vamos a, a, a resolver. Me dejo entender. Entonces, la, la, la, su pregunta, doctor, es, es la pregunta central y la no respuesta a esa pregunta porque parece contradictorio de tener que responsabilizarse por algo que no es sujeto, pero los sujetos debemos responsabilizarnos igual por eso. Eh, eh, es eso lo que hay que soportar, es eso lo que hay que pensar y es eso lo que hay que operacionalizar. A duras penas, pero lo tenemos que hacer, ¿no? Y uh, sí, uh, he profundizado sobre los orígenes de, uh, de este concepto y encuentro que el primero que realmente habla seriamente de responsabilizarnos por impactos es Dewey, John Dewey, el filósofo y pedagogo pragmático, en 1927 en su libro sobre el público y sus problemas que es un libro donde presenta que encontrar el Estado, ¿no? La, uh, según él, es encontrar cuando una comunidad se da cuenta que su modo de vivir produce efectos que no les gusta, se une y trata de resolver esto con una nueva organización. Y esa nueva organización es lo que John Dewey uh, llama el Estado. ¿no? Entonces, este, estamos en un concepto fundamental, finalmente, filosófico, y que uh, la responsabilidad jurídica personalizante, singularizante, uh, no, no ha podido hasta ahora uh, satisfacer del todo. ¿no? Entonces, obviamente, cada vez que podemos empezar a prohibir algo que es dañino, ya, lo pasamos a la responsabilidad jurídica y listo. Tenemos un problema resuelto, por lo menos este, jurídicamente, ¿no? Pero nunca es suficiente porque debemos aliarnos para producir los impactos positivos que, que debemos. Y obviamente no es la ley que te va a obligar a aliarte, sino tu propio compromiso. ¿no? Entonces, la responsabilidad social obliga efectivamente las organizaciones y las personas dentro de las organizaciones a comprometerse pero la responsabilidad social no es un conjunto de compromisos personales. ¿no? Esa es la dificultad que hay que, hay que pensar. Pues. La otra pregunta, ¿cuál era? Perdón? Sí. <risa> la otra era si sí, el concepto de impacto es equiparable a lo que eh, se suele escuchar como externalidad negativa. En la economía, ¿no? ¿La externalidad negativa. es... ¿Eh? lo que ahora aquí se está denominando impacto, son conceptos diferentes. Eh, sí, el, el concepto de impacto en responsabilidad social no, no necesariamente es negativo. ¿no? La, la idea, la, la gestión de la responsabilidad social es minimiza tus impactos negativos y maximiza tus impactos positivos. ¿no? Eh, impacto significa eh, sobre todo eh, consecuencias colaterales sistémicas de tus actos ¿no? Entonces, siempre es eh, pasar de lo que yo hago y sus efectos inmediatos a uh, los impactos globales uh, dentro de la sociedad de lo que yo hago y sus efectos inmediatos ¿no? en el caso que, que, que, que les tomé como ejemplo el vender camiones pero vender camiones de modo diferente para tener impactos diferentes y resolver, eh, minimizar lo más que se pueda los impactos negativos. ¿no? Sabiendo que obviamente eh, nadie puede acusar jurídicamente a un director de una empresa de camiones eh, echar CO2 en la atmósfera si pretende todos los días en el supermercado encontrar los productos que quiere comprar. ¿no? porque todos somos corresponsables del hecho de que existan hoy camiones y uh, un sistema logístico de abastecimiento uh, del cual aprovechamos todos, pero que desgraciadamente uh, uh, genera demasiado CO2 y, y, y cambia el clima. ¿no? Entonces Esa corresponsabilidad otra vez la reencontramos a todos los niveles. ¿sí? Muy bien, gracias. No sé si tenemos alguna, alguna otra pregunta por aquí. Eh, yo simplemente un comentario y si quieren cerrarnos esta primera sesión para tener un descanso. Antes de, lo, que, lo que parece es que los, los impactos, no, relacionándolo con la pregunta que hacía Pedro, hacía ¿no? eh, por un lado, por una parte, los, los impactos existen. ¿no? Está ahí. Podemos, eh, podemos pensar si no hemos desarrollado suficientemente el de marco legal para que a nivel individual asumamos los impactos, pero la realidad es que mientras ese desarrollo no se produce por es viables muchas veces, eh, pues hemos llegado a generar tal, tales impactos que, que están en cuestión la, la propia supervivencia. ¿no? Entonces, yo creo que la propuesta de la responsabilidad social podría asimilarse como pues, a los estudios del de en ostrom en el tratamiento de los, de, los, de los bienes, de los recursos comunes. Que de alguna manera, en algunos momentos, eh, colectivos humanos se han organizado para ser responsables y gestionar algo eh, de una manera distinta que lo que lo haríamos si miramos cada uno por nuestros propios intereses, ¿no? Entonces, yo creo que, la, no lo sé, pensó, pero entiendo que de alguna manera las organizaciones es, es, es preciso que se doten, es urgente que se doten de un mecanismo que, que, que, que, que permita que cada uno de los miembros de una organización asuma esa responsabilidad, modificando su comportamiento. Entonces, creo que el valor que tiene... El modelo que han desarrollado, porque no es el primer modelo que desarrolla François y, el equipo de, y su equipo, porque ya eh, desde me parece que fue 2008 había un manual de responsabilidad social universitaria del Banco Interamericano de Desarrollo, pero estamos hablando de que llevan años dándole vuelta a cómo pasar de este concepto que es tan difícil de manejar. ¿no? Que, a algo muy concreto, que es a nivel de investigación, ¿cómo podemos hacer una investigación responsable? A nivel de docencia, ¿qué prácticas concretas ¿no? eh, están alineadas por ser, eh, con estar preocupados por los impactos? ¿no? Entonces, yo creo que la, la, el, el, el valor que entiendo yo que tiene un planteamiento como el del modelo Úrsula, que no ha quedado, en el, la charla no ha dado para, para mostrar bien el contenido del modelo, pero han hecho operativo, han operacionalizado, digamos cómo pasamos de este, ¿no? de este, a ver quién le pone el cascabel al gato, a un, una propuesta concreta que dice cómo le ponemos el cascabel al gato si asumimos la responsabilidad, que obviamente no nos la va, nadie nos la va a exigir de manera legal, pero eh, el no asumir esos, eh, eh, eh, esa responsabilidad nos está llevando a un punto de no retorno. ¿no? Entonces, bueno, no sé si François, eh, creo que, que, que el comentario va en línea de sí. la respuesta, si sí. es quieres hacer un comentario y cerramos esta primera parte. Sí, claro, solamente para, para cerrar la, la, la sesión, o sea, tienes totalmente razón. Ojo, sí se puede juridicizar la responsabilidad social y es mucho mejor cada vez que se juridiciza porque obliga a todos los actores del campo social a hacer lo mismo, cumplir con la ley. ¿no? Es lo que ya empezaron a hacer en el, en el, en el Perú, ¿no? por ejemplo, con esa, con esa RCU y es muy eficaz, cada vez que la ley se le, se le puede encargar de, del problema es mucho más eficaz que cuando tenemos que esperar el compromiso y las alianzas voluntarias de, uh, de, de actores en la, en la sociedad. ¿no? Sin embargo, necesitamos de esas, uh, de esas alianzas entre actores voluntarios comprometidos uh, porque siempre vamos a necesitar de innovación. ¿no? Y si, si, si quieren, piensen en la responsabilidad social como la chispa, el catalizador de alianzas para la innovación social. Por ejemplo, alianzas entre una empresa, una, una universidad y una ONG, ¿no? Que van a trabajar juntas para resolver el problema, qué sé yo, del CO2 de los camiones, uh, uh, del. Uh, la de demasiado este, uso uh, de, de pantallas en, en niños, uh, etcétera, etcétera. O sea, la, la, la, lo, los problemas son múltiples, pero a solas nunca llegamos a uh, impactos positivos. ¿no? Y uh, cada vez que reducimos nuestra visión de gestión de nuestra organización a solamente lo que estamos haciendo, Sacar estudiantes con su título y, y multiplicar las, uh, la, los papers en, uh, en revistas uh, indexadas, ¿no? Uh, si, si nos dedicamos solamente a eso, vamos a ser ciegos a nuestros impactos, a nuestros efectos colaterales y vamos a cortarnos la posibilidad de transformar estos impactos negativos en impactos positivos. ¿sí? De, de ahí que la responsabilidad social llega a ser finalmente una metodología de mejora continua uh, y placentera de un trabajo cada vez más pertinente, legítimo y uh, participativo ¿no? entre los diferentes actores de una organización, en este caso la universidad. ¿no? Eso vamos a ver con la, la segunda parte. <risa> Gracias. puedo ¿Eh? Ah, que, que hacemos entonces una parada aquí y nos, y nos conectamos a la seis y cuarto uh, con, con François de nuevo para hablar de la responsabilidad social universitaria y la dimensión docente. ¿Sí? Hasta ahora.